Hola, mis amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Soy Boris Darmon, estamos nuevamente en el programa de autoliderazgo este mes, y por supuesto, compartiendo con ustedes vía Facebook Live, y también a través de nuestro canal Boris Darmon Canal. Allí puedes vernos todos los días, y por supuesto, con nuestro programa de desarrollo personal, visión de futuro, y por supuesto, crecimiento en el cumplimiento de nuestro propósito en la vida. Hoy vamos a hablar un poquitito este eh, vamos a a tratar de desarrollar un proyecto que estamos en prosecución de acuerdo al tema que hemos elegido de autoliderazgo hoy vamos a hablar de dos cosas importantes que también nos ayudan a proyectarnos hacia los demás y por supuesto aceptar a los demás dentro del contexto de nuestra de nuestra uh, uh, de, de nuestro desarrollo personal de tal modo que podamos <coughs> recibir y dar hacia los demás aquello que nosotros tenemos y somos. Hoy vamos a hablar acerca de la empatía. Siempre yo he mencionado que la empatía es un acto hipócrita por el cual los seres humanos tratan de ponerse en el caso de los demás. Siempre he dicho que identificarnos con los demás simplemente es un asunto teórico, porque cada uno de manera particular, nunca, de ningún modo, podemos asemejarnos a los demás o acercarnos a la realidad de los demás tanto, que podamos haber dicho, he alcanzado la empatía absoluta. Siempre en estos casos, el, el idealismo empobrece la palabra. El idealismo hace que la palabra se convierta en algo imposible. Sé empático, entiende a los demás, ponte en los zapatos de los otros. La verdad, en el contexto de la realidad, es imposible que yo me ponga en el contexto o en la realidad de otra persona, incluso yo mismo, no puedo ni siquiera entenderme a mí mismo, no puedo ver a plenitud mi propia realidad, a menos que sea consciente de él, que tome un acto voluntario, consciente de decir, ok, voy a ver cómo estoy, dónde estoy, para qué estoy, cuál es mi circunstancia o mi situación. De otro modo, sería imposible eh, o será imposible que yo pueda llegar a plenitud del conocimiento de quién soy yo y cuál es mi situación, porque si la conozco en este instante, posiblemente en el próximo segundo ya haya cambiado algunas cosas, y no necesariamente ya tenga plenitud de conocimiento, por tanto, mi empatía no será completa. Ahora, cuando yo hablo de una empatía hipócrita, es aquella empatía en la que cuando una persona pierde un ser amado, se le dice, oye, yo estoy contigo, siento tu dolor. Palabras van, palabras vienen, sin duda, solamente son eso, palabras. Palabras que expresamos con el fin de hacer sentir bien a la otra persona, o por lo menos decirle que estamos pensando en el dolor que está teniendo, pero yo ponerme en el dolor real de la otra persona. Tendría que haber vivido su propia experiencia, tendría que haberme llamado el mismo nombre, haber nacido con esos mismos genes para poder entender a plenitud lo que está pasando con él o con ella. Pero de todos modos, el intento de acercarnos nos hace personas semejantes a aquellos que buscan ayudar a los demás. Nuestras emociones, nuestros sentimientos pueden manifestarse con un acto de empatía, pueden manifestarse como una voluntad para poder entender a la otra persona en su situación. Pero a que lleguemos realmente a entenderlo, a que lleguemos a la realidad pura de la persona que está pasando una situación difícil. No lo podremos hacer por varias razones. Una, porque esa persona es otra persona. Tú no eres esa persona. Hace unos días, atrás tres días, uno de mis mejores amigos perdió a su mamá. Yo no he perdido a mi mamá. ¿Cómo podría entender la situación que le está pasando? Yo no he vivido con él cuando era joven. ¿Qué recuerdos, qué situaciones emocionalmente, sentimientos? ¿Puede tener él referente a la relación que tuvo su, con su mamá y ahora que ella ha fenecido, poder saber exactamente qué es lo que pasa o qué está pasando con él? Es imposible. Pero yo me puedo asemejar, o perdón, acercar y decir, estoy contigo en tu dolor, pero yo entender tu dolor no puedo. Estoy a tu lado para acompañarte y ser el, el hombro en el cual tú puedes llorar tu dolor, pero yo entender a plenitud tu dolor es difícil. Entonces yo entiendo la empatía como un acercamiento, no como un, un, un, un ser el otro, o un ponerme en el lugar del otro. No. Para mí la empatía es desarrollar una capacidad de acercamiento, de compañía y soporte a la otra persona para poder ayudar a sobrellevar una situación difícil que sin duda, yo nunca la voy a entender, porque él es él, ella es ella. Tú eres tú, cada uno en particular tiene su propia forma de percibir las cosas. Y la percepción muchas veces no está en función de lo que yo conozco. Perdón, lo, la percepción que yo tengo no está en función de lo que él conoce, sino de lo que yo conozco. Y mi percepción, basado en mis experiencias, en el conocimiento que tengo de eso que he pasado o que he aceptado como creencias, como conceptos, como cultura, están totalmente diferenciadas a la que pasa la otra persona. Pero la empatía debe ser una práctica más que entendiendo al otro, acercarnos al otro para acompañarlo en su alegría o en su dolor. Esto limita un poco la concepción misma de la realidad de los otros. ¿Por qué? Porque los otros, si no se comunican con nosotros, si no se expresan hacia nosotros, muchas veces nuestra empatía puede caer en vacío. Aún nuestro, nuestra oferta de acercamiento puede ser una ofensa para otra persona. ¿Para qué te entrometes en mi vida? ¿Quién eres tú para que vengas a, a involucrarte en mi situación? O sea, puede convertirse en una afrenta para la otra persona. Pues hay que tener mucho cuidado de saber cuándo, cómo dónde bajo la información adecuada la actitud adecuada el conocimiento adecuado de la persona a quien yo me acerco con quien quiero ser empático por mi acercamiento bajo el concepto que estoy usando yo no porque yo soy una persona que puedo ponerme en tu lugar no nadie puede ponerse en el lugar del otro es imposible pero si en mi acercamiento mi compañía puedo hacer de compañero del camino y así ayudar a otra persona a sobrellevar situaciones que, por supuesto, pueden ser muy, muy pesadas. ¿Por qué puedo hacer eso? El segundo concepto, eh, concepto que, vamos a, que vamos a ver es que tú eres un ser hecho por Dios de manera completa. Si nos falta algo, es por causa del pecado. Si nos falta algo o somos limitados en muchas cosas, es porque nosotros mismos, no hemos podido luchar contra aquello que está en nuestros genes, la tendencia hacia el mal. Puede ser que muchos de nosotros creamos que podemos ser personas a plenitud, sin pecados, sin errores, sin nada de eso, pero es imposible. Pero aún así, somos seres completos, holísticamente, cuerpo, espíritu y alma, dice la Biblia, podemos ser personas completamente entregados al propósito que tenemos en la vida. Desarrollar la capacidad de esa armonía que deberíamos tener entre lo que pensamos, lo que creemos, lo que somos. ¿Por qué vivimos? La manera como nos relacionamos nos hace seres completos. Tenemos raciocinio, tenemos un, el funcionamiento físico, el fisiológico de nuestro cuerpo perfectamente hecho gracias al creador. O sea, tenemos todas las condiciones para poder ser personas que podemos ayudar a los, de, a los demás, que podemos proyectarnos hacia los demás sin ocupar el lugar de los demás, pero haciendo las veces de compañero porque nosotros somos hechos a semejanza de Dios y por tanto, siendo hechos a semejanza de Dios, tenemos capacidades y habilidades para poder ayudar a los demás y ser los que acompañen a los demás en aquello que ellos necesitan. Por eso es importante, yo hablo mucho sobre los equipos, ¿no? La capacidad del equipo está en el hecho de tener una forma de pensar y otra forma de pensar y complementarse de tal modo que hagamos una potencia de las ideas que podemos llevar a cabo en el cumplimiento de nuestro propósito en la vida. La verdad, somos completos porque sabemos pensar, sabemos razonar y debemos entender sobre este, sobre este concepto que cuando Dios le dio a Adán, al primer hombre, la responsabilidad de la tierra. Le dijo, multiplicad y sojuzgadle, sojuzgadla. Señoread. Él era el señor del mundo. Él fue hecho para ser señor del mundo. Tenía todas las capacidades, incluso sabía las especies, sus nombres. Puso los nombres a los animales, a las, a las, a las aves, a las plantas. Todo lo que había creado Dios, Adán, en su capacidad en su inteligencia podía darle los nombres exactamente conforme a sus características creadas por el creador, de tal modo que él era el señor y el dueño de todo lo que existía. He allí el privilegio que tenemos nosotros de poder, teniendo conocimiento de todo esto, poder actuar, poder accionar, en función de los propósitos de Dios para nuestra vida y no necesariamente de manera egoísta solamente para nosotros es allí donde nosotros podemos comprender a plenitud que fuimos hechos para un propósito allí podemos entender que Dios tenía un proyecto a través de nosotros y que no deberíamos dejar de lado preguntarnos y darnos cuenta que tenemos una función una misión que cumplir en este mundo por eso al tratar de ser empáticos, es decir, acercarnos a los demás, comprendiendo que somos hechos a imagen y semejanza del Creador, tenemos mayor compromiso. Tenemos espiritualmente una carga, bendita carga, sobre nosotros para poder ayudar a los demás a vivir una vida con propósito. Ahora entiendes por qué, comprendiendo este, este acto consciente, y voluntario que he tomado de poder reflexionar cada noche con cada uno de ustedes. Puede que uno por allí reflexione conmigo. Si hay uno, ya es suficiente. Si hay más, qué bueno, qué, qué bueno que Dios nos permita poder reflexionar con los demás. Así podremos ayudarnos mutuamente, expresando nuestras ideas, expresando nuestras creencias, ayudando a entender los valores que el ser humano tiene, para que una vez unidos en este propósito, podamos en el camino, si nos encontramos, o no nos encontremos, o con quien nos encontremos, podamos hacer equipo para poder llevar a cabo esta gran labor que Dios nos ha encomendado. Un día vamos a hablar de manera específica qué es lo que Dios nos pide a nosotros, para que podamos entender a plenitud qué es y para qué nosotros estamos aquí. A veces hay situaciones en la vida que nos hacen perder la visión de nuestra misión, que nos hacen perder el enfoque que deberíamos tener como seres humanos para vivir una vida con propósito. Los problemas, las circunstancias de la vida a veces nos hacen olvidar que estamos aquí por algo, que no nacimos como renacuajos para que con el sol nos muramos, sino para servir, para ayudar, para autoayudarnos. Para que sirviendo a los demás también podamos llenar nuestro corazón de bendición y de paz, de gozo, de regocijo. Porque más bienaventurado, dice la Biblia, es dar que recibir. Gozo siente aquel que da. Alegría siente aquel que hace algo por los demás. Algo por los seres creados, por la naturaleza, para preservarla, para cuidar de ella. Esta noche posiblemente está pasando por tu cabeza la idea de por qué a veces no soy compañero del camino de algunas personas que se presentan, que se, se acercan a mí. Porque de repente estamos pensando más solamente en nosotros y no nos damos cuenta que los demás también son seres pensantes, hijos de Dios, que tienen cada uno sus circunstancias individuales a las cuales nosotros debemos asistir. Utilice la palabra acompañar, acercarnos unirnos para que juntos podamos comprendiendo el amor de Dios, amarnos unos a otros, como dice el mandamiento que debemos amar al prójimo, acercarnos empáticamente para acompañarlo en su dolor o en su alegría, para gozarnos con Él, porque somos todos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Ese privilegio debe llevarnos a nosotros a tratar de mirar a los otros y ver su necesidad, o gustar de su privilegio, o compartir mutuamente las bendiciones. Y sin duda en el camino nos animaremos, nos ayudaremos, nos asistiremos. Y qué bonito es saber que yo aprendo de ti y tú aprendes de mí si hay algo que aprender. Por ahí un consejo que de repente yo doy o tú das. Y que debe servir para nosotros reflexionar y poder entender que hay cosas interesantes que aún no sabemos y que nos pueden servir para vivir una vida mejor, mejor llevada, más alegre, con mayor resultado, con bienestar. Y por qué no decir la felicidad como nuestro bien supremo para todos aquellos que buscamos vivir en paz. Yo deseo esta noche que Dios te acompañe y te bendiga. Acércate, a aquel que camina contigo. ¿Quién sabe estaba buscando un hombro para que tú lo asistas? No olvides que él y tú fuimos hechos completos gracias a la mano poderosa de nuestro Creador. Que Dios te bendiga en esta noche. Es mi deseo y mi oración. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre porque siempre en nuestras reflexiones estás presente tú porque tú eres nuestro Dador. De la vida y sustentador. Sabemos que hay muchas cosas que no podremos entender a plenitud, pero con tu ayuda podemos acompañar al compañero, al amigo en el camino. Que en este peregrinar seamos compañeros amados, comprensivos de aquellos que aún todavía no conocen, de aquellos que necesitan un hombro para llorar, una mano para felicitar, un corazón a quien confesar y contar sus cosas. Señor, que podamos cada uno ser constructores de la verdad y no destructores. Que nos ayudes a poder ser compañeros del camino y que podamos enmendar si es posible los errores, tanto nuestros como de los demás, entendiéndonos que caminamos todos hacia una patria celestial. Enséñanos con tu espíritu. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Siempre mi deseo de poder llegar a tu corazón, a tu mente y poder reflexionar juntos acerca de temas que de manera coloquial podemos conversar y reflexionar. De repente por ahí hay asuntos que decimos y que te interesan. Y si tienes alguna pregunta, nos puedes escribir en... Boris Darmon canal abajo del del video tú puedes poner tu comentario y si necesitas ayuda también puedes escribirnos y nosotros gustosamente nos vamos a comunicar contigo. También puedes escribirnos en nuestro canal en Boris Darmon en Facebook Live salimos todos los días en vivo. Yo deseo que el señor te bendiga y que mañana nos podamos encontrar nuevamente por la noche y hablar juntos de esto que estamos tratando este mes. Autoliderazgo. Que Dios te bendiga. Boris para servirte.